Hi everyone, I'm Amy Erin, Chief Scientist of the NOAA Marine Debris Program. Thank you for your interest in the Marine Debris Monitoring and Assessment Project, or MDMAP. Because of people like you, we are gaining important data on the amount and type of marine debris on our shorelines. MDMAP data are publicly available, so anyone can better understand the patterns of debris on our beaches, which ultimately helps us figure out how to keep our marine environment clean. Consistent methods and accurate data are important. So before you start counting and collecting debris, we encourage you to watch these four overview videos on the MDMAP method. Once completed, you'll have a clear understanding of each step and you'll be ready to lead your own surveys. So thanks again, and we'll see you out on the shore. Gracias, Amy. Comencemos con una descripción general del proyecto de monitoreo y evaluación de desechos marinos MDMAP. Les presentamos a Hillary, la líder del MD Map para el Programa de Desechos Marinos de NOAA. Hoy Hillary se dirigirá a la playa a realizar un muestreo del MDMAP en un lugar nuevo. Está muy entusiasmada. Repasemos rápidamente cómo será el día de hoy de Hillary. Primero se encontrará con un amigo. Ella está emocionada de presentarle a Michael este proyecto. Trabajar con un equipo de al menos dos personas hace que el muestreo sea más divertido y rápido. Próximo. Hillary y Michael reunirán el equipo de seguridad y para el muestreo, y elegirán un sitio para muestrear. Veremos cómo elegir el lugar para tu muestreo en el próximo video. Luego realizarán el muestreo. Esto lo veremos en el tercer video. Después categorizará sus datos y los cargará a la base de datos del MDMAP de NOAA, que es lo que veremos en el cuarto video. Después de cargar los datos, la NOAA los revisa y los agrega a una base de datos más amplia donde se visualiza el panorama de los desechos en nuestras costas. Entonces, cualquier persona puede usarlos para preguntarse ¿Qué tipos de desechos marinos son más comunes donde vivo? ¿Cuántos desechos hay en la costa? ¿Cómo evoluciona con el paso del tiempo? Entender las respuestas a estas preguntas puede guiar la educación, el alcance y otras medidas de prevención, como las políticas públicas. Es el primer paso para mantener nuestras playas y agua limpias. Y a todos nos gustan las playas y aguas limpias, ¿verdad? Sigamos. En el siguiente video veremos a Hillary elegir dónde realizar el muestreo.